Aquí empieza nuestro video blog playero, amigos. Nos vamos a Rota. Ya en territorio rotense-roteño, esto es Afrota, un municipio de la provincia de Cádiz, en Andalucía, sur de España, está bastante cerca de Sevilla, alrededor de una hora con 30 minutos en autobús, ya es el Rota primos, la verdad que está bastante bonito, hay muchísima gente al ser día domingo, pero bueno, vamos a dar un pasadito por aquí, vamos a hablarles un poquito de rota, de sus playas y a disfrutar del este verano pronto ya nos damos un poquito por esas tierras tan bonitas. saludcita primos wow. estamos primos en la playa de la costilla como les decíamos en Rota en este verano 2019 estamos aquí en esta tumbona la verdad que económica 6 euros para que estés aquí relajadito y después puedes ir a darte un bañito por allí por allí, por allí, por allí en un momento vamos a ir mientras tanto estamos aquí relajados para, para hablar con los primines de, de Instagram si no me sigues, aquí te lo hago aquí en la playa de la costilla esto es Rola, nuestra primera experiencia por aquí la verdad que está bastante bonito en este momento nos un buen bañito bastante bien qué buenas vistas primos siempre con respeto pero es bonito ver esos bellos cuerpos Andalucía y bueno, desde distintas no! partes del mundo hasta el mío es bonito uh. avanzamos más ¿no? bueno, nos adentramos aquí esperemos no caer pero bueno maravilloso eso que esto que podemos vivir hay piedras eh pero bueno todo todo vale la pena orillas de la playita ya con un poquito de agua abrimos es lo que ofrece la playa de la costilla como ven hay personas de todas las edades jugando la verdad que yo me salí porque había piedras pero bueno ahora ahora volveremos